Gracias, amado, gracias, señor, señor Yang, amables televidentes. La verdad bueno, es que nos estamos eh, careando en la República Dominicana de las conveniencias que tendríamos si el gobierno analizara mejor las, las decisiones. Y es una crítica que se ha hecho por los últimos días. En lo particular, he sido un abanderado de la autoridad, que la autoridad debe de tener el control de toda la vida en la República Dominicana y sobre todo el Ministerio de Salud Pública, que son quienes deben indicarnos las formas de comportamiento y de, y de socializarnos y de realizar actividades cotidianas, tanto laborales como personales, que hoy encuentran una restricción y una restricción que va eh, o choca con los horarios que tenemos como, como ciudadanos para ir a adquirir alimentos. ¿Por qué? Porque entramos a las siete y media de la mañana en, la, en, en nuestras labores, tenemos un horario de almuerzo que quizás sea una hora, regresamos a, la, a una hora después, nos integramos y estamos trabajando hasta las 5 y se presume que del trabajo a la casa usted tiene dos horas o tres horas de traslado para que simplemente pernote en su casa hasta las 5 de la mañana. Pues yo creo que hay que rediseñar el plan sin dejar de reconocer la autoridad que tiene el Estado dominicano sobre el territorio y el comportamiento ciudadano en un Estado de sección. Estado de sección que establece la Constitución y que la Ley 26 indica las el modo de, de que entra vigencia en vigencia y en el modo que se hace el levantamiento, porque al cabo del tiempo, cuando cumple el periodo como sucedió el domingo pasado, el Presidente de la República, dos días, 48 horas antes de perimir ese, ese periodo, solicitó entonces, o no, perdón, indicó mediante decreto cómo sería el nuevo orden porque estamos todavía dentro del periodo de los 45 días que puede tomarse de forma escalonada cada una de estas medidas. La sociedad tiene que entender que hasta ahí nosotros tenemos que obedecer a esas directrices que se justifican porque existe un estado de sección y ese estado de sección es producto de una epidemia que se ha propagado a nivel mundial epidemia que nos tiene manos arriba a pesar de que hoy el miedo ha ido desapareciendo pero no podemos permitirnos que olvidemos la existencia y comunidad o que habita en la comunidad entre nosotros la epidemia ahora He hecho mis críticas el fin de semana, el viernes, a que el Estado ha recaudado alrededor de 500 millones y que yo digo, no se ha transparentado ni se ha sustentado en ley alguna. Que temo que, las, que los policías que han hecho una labor encomiable, que hay que respetarlo, que hay que darle un voto de confianza, también hay que regularlo porque darle la oportunidad a un policía que no sabe manejar crisis porque nos lo ha demostrado que no sabemos manejar crisis y que tomamos medidas de solución que a veces resultan agresivas porque la población entiende que él no lo puede limitar ya sea por el horario, ya sea porque todavía está en el libre tránsito pero el tema es que el confinamiento que se abre a las 5, si usted no está en el traslado de un lugar a su casa, y si está en su casa en el frente, este control se descontrola porque empiezan los enfrentamientos ciudadanos. Y lo que quiero decir es que ciertamente hay que regular la frecuencia o la intensidad que el policía está buscando, los errores, no está preveniendo, no está orientando a la comunidad, sino que se está enfrentando a producir un arresto simplemente porque usted está en la acera. Entonces, sabemos que la población tiene una indisciplina, una gran parte de la Mira población. Mira esto, Francis, escúchame, sí. esto nos no lo envía una amiga televidente, uh -huh. es un señor que aparentemente es apresado frente a frente a su casa, eh, sin camisa, en descalzo y en pantalones cortos, y se lo llevan preso. Creo que esta acción no era necesaria. Míralo, ahí lo llevan, él va descamisado, en pantalones cortos, aparentemente estaba en el frente de su casa, y entonces eh, se lo llevaron preso. Esto, esto, es, una, esto es un atentado es un, es un exceso, a la salubridad. Es un exceso de parte de la policía en ese caso. Porque es que la ley... Eh, eh, eh, y sin mascarilla porque estaba frente a su casa. Prohíbe, No, no puede prohibir más de lo que le perjudica. ¿Qué, ¿Qué perjudicaba que el señor tuviera frente a su casa en pantalones? Bueno, yo el domingo decidí hacerle unos arreglos, algo, porque me gusta eh, punchar a mi vehículo. Y después pensé, Dios, no es posible que venga una patrulla ahí porque yo esté aquí frente en mi vehículo haciendo algo. Me lleven. Bueno, Pero pudo si es, haber si, sido. si estás en la calle... Eh, el frente, a casa, llevarlo, que frente a mi casa me bueno, llevan pues ahí esa parte también el gobierno tendrá que tomar medidas y es la inteligencia con que se abordan los distintos episodios y yo quiero mandar a que me pongan un video que aparece Era, gracias a Paulino Alberto que nos mandó ese video eh, en una estación de metro parece ser que fue imprudente la forma en que se trató de regular la entrada y la autoridad no midió porque fue en el momento que más personas se acumulaban, vamos a verlo rápido, son unos segundos miren eso qué barbaridad ay ay ay ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Padre! Ay. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando en la sociedad? Nos estamos poniendo locos. La pandemia ciertamente nos está transformando el ánimo. Nosotros, yo mismo a veces he sentido una ansiedad y tengo que frenar y autoevaluarme. Pero si todos... Tomamos un minutito para saber planificar nuestro traslado y muchos de ellos lamentablemente no lo dejan salir antes. ¿Qué pasó ayer? Hay que tener detalle. Es que tú no lo puedes planificar porque pues sale a una hora, el, el pueblo entero sale justo. ¿Qué pasó ayer? A las 5 de la ¿qué tarde. ¿Qué pasó ayer? Problema. Y le estoy advirtiendo a los abogados y a todas las personas que tienen que asistir a cumplir con el pago de los impuestos. La Dirección General de Impuestos Internos, como lo ha dispuesto el propio decreto, está despachando a su personal, muchas gracias, un cafecito, está despachando a su personal a las 3 de la tarde sí, a, a partir 3. de ayer. Gracias, Fela. Óyeme, está la diferencia de que el toque de queda dos horas antes. Entonces, el sector privado propongo que en ciertos aspectos a ciertos empleados que tienen distancia de su casa a su empleo, despáchelo una hora antes. Esa es mi propuesta. Tomando en cuenta que creo que está correcta la decisión del gobierno del Estado Dominicano que a los empleados públicos se les despache dos horas antes. Entonces, esas dos horas antes, en el metro serán los empleados públicos los que van a utilizar el metro. Y una hora antes de las 5, no, perdón, y una hora después de las 5, el resto de los ciudadanos. Pero Quizás el problema, el, esa programación el, tiene sentido para trasladarnos desde nuestros puestos a nuestros hogares. Francis, ah, sí, pero el problema es el metro. Es que el metro, además de que, de que estaba saliendo un golpe a las 5 de la tarde, todo el mundo junto, de todas partes menos las instituciones públicas que cerran a las 4, normalmente, y ahora están cerrando a las 3. Pero el metro está cerrando, creo que a las 5 de la tarde también, entonces, 5 o 6 de la tarde, y por eso es el, el problema. El transporte no puede cerrar, porque tiene que, porque la nueve, tiene que la tener las mismas condiciones de libre tránsito y trabajo. Claro. Porque, aunque ustedes inviertan ese tipo, ese tipo de pl oh, es planificación, planificación, esa inteligencia emocional para abordar estos temas, porque sabe que la población va a reaccionar como reaccionó. Pero tranquilo que ya Raquel Alvaje dijo que se va a resolver. Ya Raquel Alvaje, la esposa del presidente, dijo eso dama, se va a resolver. La primera dama es la, es, es la parte que suaviza al mandatario. Mira. Por eso es el desorden. Este orden quiero que se haga escalonado. Que la salida de los empleados públicos sea Correctamente a las 3 y aún quedan dos horas de trabajo al sector privado. Que sea aperturado a las que se vayan los más, lo, que viven más lejos a las 4 o que salgan a las 5, pero el metro debe de operar igualito como opera el transporte público urbano. Claro. Así podemos de forma escalonada, un grupo sale a las 3. Otro grupo a las 4, otro grupo a las 5, Y yo creo que eso va a, a evitar el aglomeramiento. Y el transporte público hasta la hora, ¿verdad? Que inicie el toque de queda o por lo menos media hora antes, qué sé yo. Sí. Para que tenga Pues mejor. Entonces, quiero, antes de irme o de finalizar, abordar necesariamente las críticas que hago, que de forma eh, muy entusiasta la... Procuradora General de la República emite la resolución que, que ya tienen sí. poder. Yo simplemente voy a abordar un punto. Si bien es cierto que el Estado de excepción le da poderes extraordinarios al mandatario para producir limitantes en, la, en, el, en los derechos ciudadanos, y que las instituciones operan conjuntamente por un mismo objetivo, que es el control del ciudadano en su vida cotidiana, por razones de que la pandemia, el, el, el distanciamiento, la mascarilla, son fundamentales. Ahora, soy de lo que entiende que está muy bien estructurado, pero hay una llamada. Sí, sí. hay una Vamos llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buenas. sí, buenos días. buenos días. días. Yayan. Ajá, adelante. Eh, sí, buen día para todos. Es un evidente desde arriba. Adelante. Mire, Yayan, se ve que es evidente que eh, el país de nosotros da pena que no nos estamos dando cuenta que el gobierno nos está usando. Da pena eso. Co ¿Qué motivo tiene de cerrar el país los sábados y los domingos, donde los lunes hasta viernes está abierto, eh, de tarde también? Y en los negocios, como ustedes siempre dicen, eh, van a rumurar, eh, La gente estamos todos, bueno, sí iguales necesitamos, porque eh, son pero la gente no nos estamos cuidando como quiera. Esto es? se es que es un negocio que el de tiene. ¿Cómo está en Villarriba? No sale para en el, el turismo estamos más, no. los hoteles. Eh, los grandes restaurantes, eh, eh, aquí hay muchas cosas, pero nos estamos preparando en el país poco a poco para firmar la plaza de la bandera. Esto no puede seguir. No, ya y el gobierno no. tiene que tomar más medidas directas ya. Es que la plaza de la bandera se va a tomar no, vamos a ir al país entero, el pueblo entero, a la plaza bueno. de la bandera. ¿Cómo está Villarreal? Voy a, a esperar que ustedes fallen. Gracias. Gracias. Yo eh, voy a esperar que el amigo y ese grupo vayan arriba. a la plaza de la bandera a hacer el ridículo. A la capital cuando estamos en un estado de sección. Amigo, hay un estado de sección que no podemos criticar. El gobierno está haciendo un esfuerzo para controlarnos a nosotros, que no queremos entender que estamos limitados. Pero, desde antes, que se da la pero antes no era así. Pero atra, claro atra que política? Sí. No claro que sí. era el PLD no, que teníamos. No, nunca ha de dejado de eso ser. Lo que nosotros pedíamos era que se controlara el ah. gasto ah. y las medidas y que no se siguiera. Entre... La Perdón, que no Tenemos se siguiera a la entregando la a un candidato la... lo que debía de hacer el vamos, gobierno. Vamos a la, ah. vamos a la llamada. ¿Vamos Buenos días. días. Sí, y buen yo quiero concluir. Con respecto al tema de Miriam Germán. Ay, buenos eh, días. Eh, no, bien, no tiene un con, con uno, con, no, eh, no con un no nada, bares, porque nos cerran los bares, ¿verdad? Él no nos da ninguna solución, entonces los risos, yo quisiera que ustedes fueran a un riso. y yo eh. estaba el fin de semana en Puerto Plata, sí. y eso da miedo tanta gente. Ah. Tanta miedo. Entonces, cerrar los bares los domingos, todo el mundo, y ese toque de queda medio día, lo que se va para un riso y se va a ponerse, porque no hay donde correr. Entonces, nada más es para algunos, que a la ley. Tiene la discoteca cerrada. Para la la bandera, pronto, para allá. Tiene la, la, la discoteca cerrada vino. y, y los bares cerrados, pero lo, lo, lo, los resort están full de gente, pues mire, sin control. Lo que quiero decirles eh. es que, si bien es cierto que hay multas no, establecidas allá, ¿no? en la ley de salud pública, no menos cierto es que la sí. propia ley indica el procedimiento correcto, porque aquí, a pesar de la excepción y de los límites que tenemos, se requiere de un debido proceso. Claro. Porque para la aplicación no existe tampoco que en el estado de sección haya una ley de aplicación como norma para todos producto del el estado de salubridad del estado dominicano bueno. o del país. Entonces, estoy totalmente desacuerdo con que el Ministerio Público, la, la Miriam Germán, pueda establecer lo que yo he llamado puramente una legislación negativa en razón de que no son facultades del Ministerio Público y establecer sí. catálogos es. de multas en la República Dominicana y que Gra su aplicación gracias, solamente gracias. constitucionalmente y por estado Va de excepción, tienen que cumplir con las actas de infracción a lo y someterla...